Personas hasta el momento no identificadas penetraron en el colmado Manolo del sector Santa Ana, en esta ciudad, en horas de la noche del miércoles. De acuerdo con el propietario del establecimiento comercial, cargaron con varias botellas de ron y cerveza, equivalente a más de 15 mil pesos. Vamos entrar por ahí atrás, por el techo, por ahí, ahí se llevaron... 15 litros de, de, de Macaibe y 8 de, de traviejo. Y se llevaron como 5 o 6 veces de, ahí, de la ahí que era trayumbo. Y qué más fue. Y nada más fue eso, para que no me dio tiempo para ese arroba, porque había digo ahí, van y no nos dieron no, no, más nada, nada más fue eso. ¿Es la primera vez que le robaron? No, aquí me robaron otra vez, pero hace como 5 o 6 años de eso. También igual, me rompí por, la, por atrás y se, se me roban también. Al ser cuestionado dijo no ha puesto la denuncia ante la policía porque ya ha sido víctima de robo en otras ocasiones y no ha andado con los responsables. Giovanni Cordero, NTN, su noticiero regional.